Está con nosotros el doctor Santiago Pigretti, neurólogo. Bienvenido, Santiago. Hola, gracias por ¿Cómo venir. Vas? Un gusto. Un gusto, un gusto invitarte tenerte acá con nosotros. Bueno, septiembre no solo es el mes de la primavera, mes del estudiante y tantas cosas bonitas, sino que también es el mes del corazón. Y es por eso que vamos a estar hablando sobre diferentes enfermedades cerebrovasculares, empezando por ACB, accidente cerebrovascular, ¿Qué es puntualmente un ACB? Bueno, el ACV justamente es la sigla del accidente cerebrovascular y es un, si lo tenemos que resumir, es como si fuese un problema circulatorio cerebral mm. donde ya sea por una obstrucción de un vaso sanguíneo o por la ruptura y la salida de sangre al sí. tejido cerebral se produce un déficit neurológico mm. característicamente súbito y bueno, con alguna implicancia ya sea en la funcionalidad o en, o en la vida del paciente. ¿Y por qué se produce bueno, se produce, digamos, si uno pudiese ver el total de la población de cada 10 eventos, más o menos 8 eh, son isquémicos, que se llaman, donde eh. se tapa un vaso y 2 son hemorrágicos. En, lo, en los isquémicos un coágulo tapa la circulación y esto se produce básicamente debido a, digamos, eh, el paciente ha sido expuesto a factores de riesgo previamente eh. como la presión alta, la diabetes, el colesterol el sobrepeso y, y el tabaquismo. ¿sí? Entonces, Entonces hay algunas maneras de prevenirlo, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, porque la mayoría de los eventos, el 90% de los eventos se explican por, por factores de riesgo que de alguna forma podemos incidir y modificar. ¿El estrés uh -huh. también ¿eso es un factor? ¿Puede ser o no? Uh -huh. Sí, a ver, el estrés eh, y de, sobre todo el tipo de personalidad uh -huh. es un factor de riesgo, pero hay que hacer la salvedad también de que este lo que decimos el impacto de ese factor de riesgo por ahí es muy chiquito comparado con el impacto que tiene eh, tener la presión alta y no tratarla, ¿no? digamos, claro. o ser diabético y no controlarnos. Podemos enumerar entonces algunas, algunos tips para tener en cuenta ¿no? a la hora de, de prevenir, es decir, tengo sí. que llevar cierta vida sana este, para evitar a futuro sufrir sí. este tipo de accidentes. ¿no? Totalmente, totalmente. La, siempre en medicina lo que decimos la prevención es mm. la, una estrategia... Sí. Eh, más barata y más efectiva uh -huh. a la hora de padecer este tipo de lo que es la enfermedad vascular este, general. Eh, obviamente llevar una vida saludable, dietas bajas en grasas, bajas en sodio, son, son muy importantes, hay que evitar los ultraprocesados también uh -huh. para esto. Eh, y siempre, digamos, le, le, le transmito a mis pacientes el hecho de conocernos uno mismo, conocer uh -huh. nuestros valores, ¿sí? Ah, te has tomado la presión en los últimos meses, en los últimos seis meses del año, conoces tus valores de glucosa, conoces tu colesterol, sí. esos son eh, estrategias en lo que en las que uno uno puede hacer de para hacerse los controles médicos uh -huh. y si llegan a estar altos, tomar alguna... ¿Y cada alguna cuánto es oportuno hacerse esos controles para conocer justamente los valores que uno tiene? Bueno, esto es dependiendo de, del grupo etario. No es lo uh -huh. mismo por ahí una persona de 18 años sana que un adulto de 70 con algunos factores de riesgo. claro Al menos al año uh -huh. eh, hacer una consulta con, con el médico clínico Bien. o nuestro médico de cabecera para, uh -huh. para justamente perfilarnos, conocer nuestros factores de riesgo. Sí. Y en base a eso, si se necesitan más, aumentar la frecuencia uh -huh. de visita. Visitas, estaría bien, bien ¿hay alguna edad que sea más propensa ahora que mencionaba doctor, las edades, el rango etario? Y este tipo de eventos, eh, como los del corazón también, es más eh, habitual de verlos en, en, en la población mayor de 45 años. ¿sí? Okay. En varones, eh, en mujeres, se da más... Eh, en alguno se, de los... Digamos, la, el, el, el impacto que tiene y la, la, la cantidad de eventos es mayor en, en, en hombres, Ajá. en número, okay. pero estadísticamente es más grave o, o, o tiene más impacto en las mujeres, mm, más discapacitadas. Es llamativo. Sí. Eh, entre estos factores para, para prevenir, me imagino que está eh, el no tabaquismo. ¿Podríamos decir incide Totalmente. en el consumo de, de cigarro. Podríamos hacer un programa de factores claro. de riesgo, sí, pero... No, sin dudas, pero este, está bueno que, que los tengan presentes. Digamos, lo, lo, lo que llaman los factores de riesgo cardiovasculares mayores, que es el tabaquismo, mm. la diabetes, mm. eh, la presión alta o hipertensión arterial y, y la obesidad son, uh -huh. son el realmente... ¿no? Exacto, van de la mano. La obesidad y el sedentarismo es este, uh -huh. eh, son los que llamamos los factores de riesgo mayores Uh -huh. Y más frecuentes en, en la población argentina a la hora de, de, de incidir en este tipo de eventos, uh -huh. este, totalmente. ¿Y son muy comunes este tipo de eventos, digo? ¿Más de lo que nosotros pensamos? Y a ver, eh, la otra vez me preguntaban si ahora está de moda. En realidad siempre fue, fue frecuente, más o menos eh, se estima en, en Argentina que que hay 105 a 110 eventos cada 100.000 habitantes. Es, eso, es, eso sí es frecuente en medicina uh -huh. y de, de los eventos cerebrovasculares estamos hablando. Y bueno, y obviamente eh, predomina en, en gente de, uh -huh. de, de edad, ¿no? uh -huh. de, digamos mayores. ...de 45 años. Santiago, sabemos que obviamente depende cada caso, va a ser más notorio o no el momento del accidente, uh -huh. pero también hay momentos o accidentes que afectan a zonas quizás mudas del cerebro que no es tan evidente al momento de la crisis. Uh -huh. ¿Cómo podemos darnos cuenta rápidamente o qué señal tener uh -huh. para Actual. llegar a sospechar si una persona está transitando una CV? Totalmente. No sé si el otro día vieron un video que circuló de una periodista en Estados Unidos uh -huh. que empezó súbitamente en el programa, estaba conduciendo mm. y empezó un trastorno del lenguaje y de la sensibilidad. Eh, como vos decís, depende... Y por la... ejemplo, también acá en un partido, sí sí en Cádiz, en España... Sí. Que logran Exacto. trabajar con el defibrilador Exacto, Ajá. en ese caso, eh, no sé exactamente la noticia, pero fue un, un, un, alguien de, un espectador que tuvo una lo que se llama una muerte súbita de origen cardíaco wow. y la presencia <coughs> de desfibriladores... Eh, es una iniciativa también que se está llevando también en nuestro país, en lugares públicos y masivos, claro. pueden salvar la vida porque los primeros minutos de esta patología, ya sea en el corazón o en el cerebro, son fundamentales en el uh -huh. pronóstico del paciente. Es decir, donde los médicos tenemos que actuar y la población también este para, para que el paciente le vaya uh -huh. bien, básicamente. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta? O que una persona lo está sufriendo o que yo mismo sí, estoy totalmente. pasando por esa situación y poder sí. recurrir a ayuda lo más rápido posible... Los, los síntomas neurológicos, como vos decías, depende de dónde, de dónde se afecte, qué parte del cerebro se afecte, uh -huh. qué, qué alteración uh -huh. vamos a tener. Pero básicamente si estamos en presencia de una persona que de repente se le tuerce la boca, está hablando y se le paraliza la parte inferior de la cara. Uh -huh. ¿sí? eh, o siente debilidad en un brazo, una pierna de golpe. está bien, se adormece. Exacto, se adormece o, o, o no tiene fuerza, no puede claro. levantar un brazo. Eh, y esto es súbito, es decir, estaba bien hasta recién y de repente de empieza a estar uh -huh. mal, de la nada O eh, comienza con problemas para hablar, ¿sí? mm. ya sea eh, en forma de disartria Que es la dificultad para, para, para hablar y, sí. y para pronunciar las palabras mm. eh, Habla como si estuviese borracho o con una papa en la sí, boca sí. de golpe sí, sí. O eh, empieza a hablar incoherencias, no le salen las palabras, mm. no puede nombrar vaso, no puede nominar mesa eh, no, no, no entiende nuestras órdenes Ajá. Esos son algunos de los síntomas más comunes para, mm. quizás para transmitir a la, a la población de, de que una persona puede estar sufriendo un ataque cerebrovascular. Bien, y allí inmediatamente llamar al servicio de emergencias, acudir al el hospital más cercano. Totalmente, totalmente Bien. porque hacemos hincapié en esto porque la, la, la población tiene una, un rol en esta cadena de atención, uh -huh. es decir... Nosotros necesitamos que nos lleguen pacientes rápido y, y, y en tiempo para poder darle un tratamiento efectivo. Uh -huh. Y si pasa muchas veces que la, el abuelo o la persona se acueste, como esto muchas veces no duele... Claro. Se acuesta a dormir, se acuesta a una siesta, vemos si al otro día mejor o no. Y ahí estuvimos perdiendo mm. eh, minutos de oro para, para revascularizar ese paciente claro. y que le, uh -huh. básicamente eh, le vaya mejor. Y para evitar la mayor cantidad de secuelas posibles, ¿no? Totalmente. ¿Se eh, puede salir ileso de un accidente cerebrovascular se, o siempre van a quedar pequeñas secuelas? No, se puede salir ileso. Eh, eso está en relación a, a qué tan grande es el evento uh -huh. inicial y a, al paciente qué tan oportuno haya sido el tratamiento, por eso uh -huh. insistimos con esto. Es decir, que los pacientes y la familia reconozcan los eventos para que lleguen rápido al hospital. Uh -huh. Este, pero sí, es en nuestro país es la principal causa de discapacidad uh -huh. en adultos mayores, digamos. Este, uh -huh. eh, los que, los que a veces hacemos certificados de discapacidad, lo, lo notamos, el ACB está siempre arriba en las listas de esto. Entonces, ¿Puede, uh -huh. ¿puede culminar con un deceso o nunca llega a ese extremo? Sí, sí, uh -huh. sí, puede. Uh -huh. sí. Sobre todo la, la variante hemorrágica, la mortalidad, dependiendo del tipo de subtipo, puede ser hasta uno de cada dos pacientes. Entonces uh -huh. es algo eh, relevante. Claro. ¿Incide el factor genético? Digo, si alguna persona de mi familia ha uh -huh. sufrido este tipo de accidentes, yo quizás soy más propenso. Totalmente. Uh -huh. eh, la genética es un factor de riesgo importante. Sí. Que no hablamos porque bueno, uno no lo puede modificar, mm, claro. pero sí eh, uh -huh. debe saber eh, para optimizar sobre todo otros factores de riesgo uh -huh. que, que, que influyen. Básicamente en, en el riesgo de tener enfermedad del corazón, uh -huh. en, en que se acumule colesterol en nuestras arterias. Claro. Y también en otros tipos más raros de ACB en el cual la sangre se coagula un poquito de más uh -huh. o, o hay algunas an anomalías anatómicas que nos predisponen a tener este tipo uh -huh. de eventos. Pero bueno, remarcamos que siempre lo más importante es la prevención, ¿no? Llevar una vida lo más saludable que podamos, mantenernos en movimiento, aunque sea salir a caminar un poquito, ¿no? Ahí estamos viendo el, el, el de periodista que nos indicaba usted. Eh, era una mujer, Ah, me era parece. una mujer. Era bueno, otro este, caso. Ha sido, este ha sido otro caso. Pero mirá. puede ser otro caso. Mira. Uf. Este esto es en Turquía. Ajá, en Turquía, mirá. Claro, bueno, muy contundente, eh, ¿no? La, sí, no, la situación. Eh, sí. son eventos... Eh, un poco catastróficos en el uh -huh. sentido de, de, de, de los que estamos alrededor y los Lógico. que vemos el minuto cero, eh, que la persona está bien y deja de estar bien por algún motivo, eh, es este, realmente es impactante. Y a veces eso bloquea a la gente no, no, sin saber qué hacer. Y bueno, este es el video. Esta es la periodista que comentaba. Esta es la mujer. Este, mmm, bueno, está se ve que está leyendo un banner sí, o alguna información. Sí, y a poquito le va costando... Eh, ella no pierde la conciencia no es que, uh -huh. que se desmaya eh, pero empieza a notar que no puede leer lo que está mismo por suerte la pues a ah, ahí. Ah, ahí está Um, es una mujer joven, estamos hablando que Totalmente. tendrá unos 40 50 años, quizás. Eh, claro, ella es consciente de que no se está sintiendo bien. Claro, no claro. le salen las palabras, no puede leer una frase, eso es un Ay. trastorno de lenguaje que se llama fascia. Uh -huh. Y bueno, después en la nota decía que, que no sentía bien en, en ese momento la parte derecha del cuerpo y, y no estaba viendo bien. Uh -huh. este, que bueno, que ahí no lo manifiesta, pero. Bueno, a Susana concito. también, a finales de los 90 tuvo una CB antes de ah, salir mira. al aire. Mm le afectó en una zona muda, no sé si ese es el término, eh, dice que sintió como si le estallase la cabeza un dolor muy intenso, la lograron mm. llevar y, bueno, no, no tuvo secuelas, Exacto. pero uh -huh. también tuvo así comparándolo con una situación televisiva. Hay un, hay un tipo de eventos que, lo, que le llaman en el común el preinfarto que mm. es un aviso como si fuese un aviso en el cual... Eh, por un tiempo se altera la circulación cerebral, uh -huh. el paciente tiene síntomas, pero esto dura minutos y lo recupera. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Esto es importante decirlo también porque la gravedad de ese evento, si bien el paciente recupera los síntomas, es, es una alerta muy importante que los médicos tenemos que tener para, para tratar y diagnosticar ese, uh -huh. ese, ese preinfarto, ¿no? Más seguro. allá de comer bajo en grasas, en sodio, todo esto que nos mencionaba, doctor, uh -huh. ¿algún alimento que haya que consumir en poca cantidad? Siempre se habla de la sal, ¿no? Claro. Sin ponerle mucha sal a las comidas, ¿con qué hay que estar atentos? ¿A dónde hay que poner el ojo? A ver, eh, uno intenta eh, llevar un mensaje general, pero las personas somos todas diferentes y los pacientes somos todos diferentes. Claro. La sal está directamente ligada a la presión arterial, el uh -huh. contenido de sodio que tiene aumenta la presión de las arterias uh -huh. y eso sostenidamente, Bien. ese es el principal factor de riesgo cardiovascular en nuestro país, okay. los pacientes uh -huh. que tienen este tipo de eventos. Uh -huh. Y después ver, si, a ver si yo soy diabético, obviamente voy a tener que cuidarme con el azúcar, uh -huh. pero no se lo voy a... Tener que obligar a todos los pacientes, ya que claro. ya que digamos el que no es diabético, no es diabético. Uh -huh. eh, la, la, con respecto a las dietas, eh, siempre una conducta general es evitar los ultraprocesados. Uh -huh. Es una causa importante de obesidad y hipertensión en nuestro país. Eh, digamos este la, lo, lo, las, las dietas ricas en, en, en, en grasas eh, insaturadas este es otro es otra eh, que se encuentra en, en la palta en mm. ciertos en, bueno aceite de oliva en, en, en los frutos secos también mm. eh, bueno, eh, y con el alcohol por ejemplo el alcohol también es un, es un es, es, digamos, tiene dos efectos deleterios en, en el cerebro y en los vasos mm. Está en relación a la cantidad también, mm. este es lo que se llama una, una curva J en el, en el perfil de riesgo, es decir, podemos consumir en, en, en, en, en cantidades moderadas a bajas uh -huh. y eso es beneficioso incluso para, ah, para el perfil lipídico, que se llama para el colesterol y los triglicéridos, pero bueno, llega a cierto un punto o umbral claro. en el cual el, uh -huh. eh, aumentar el exceso es directamente proporcional claro, es, es nocivo. Sí, uh -huh. sí, sí equilibrado básicamente, una dieta equilibrada, balanceada, claro. salir a moverse un ratito, moverse, aunque moverse. sea una vuelta a la manzana, salir a caminar por tu barrio, te aseguro que ya esa circulación sí, en tu cuerpo te, te lo va a agradecer sí, y, totalmente, y es necesario, totalmente. sin dudas. Y uno se siente mejor incluso... No solamente físicamente, sino a nivel mental también. Que eso es, también influye. Es, Esa salud es claro. muy importante. Sin dudas. Sin dudas. Gracias, doctor. Gracias la verdad que muy, muy útil no todo lo que hemos charlado, esta charla este, con muchas herramientas no a la hora de prevenir. Así que esperamos que, que hayan podido ahí tomar nota de todo lo que hemos estado charlando. Gracias.